¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Bien? Les habla el profe David. Bien, en esta oportunidad vamos a traerles otra nueva actividad. Vamos a aprender Stencil o estarcido. ¿Qué es eso? Es el arte de reproducir una imagen a través de una plantilla. Pero para eso vamos a aprender cómo se realiza una plantilla. Acompáñennos. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es buscar imágenes. Yo en este caso tengo imágenes recortadas, un árbol, una paloma. Voy a elegir qué material utilizar, puede ser cartón, puede ser una radiografía, una cartulina. Yo en este caso voy a elegir la cartulina. Voy a marcar el contorno de la imagen, en este caso es el árbol. Luego, cuando me queda la imagen, la recorto. Ya cuando terminé de recortar, me queda la plantilla, en este caso es el árbol. Yo acá tengo otra que es una radiografía, que es una paloma. ¡Manos a la obra! Ubico la plantilla del árbol en el sector donde lo quiero usar. En este caso voy a utilizar témperas, voy a utilizar un algodón o... Una esponja, lo que tengan en su casa. Y voy a ir con el color pasándolo, en lo posible tiene que ser de adentro hacia afuera. Ahora hago la paloma. En este caso voy a utilizar un lápiz de color para que ustedes lo puedan visualizar. Puede ser un crayón también, o una tiza, lo que tengan en su casa. Ya finalizando, queda nuestra producción terminada. ¡Hasta luego! ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó nuestra reproducción de imagen? En este caso yo realicé un árbol, ¿sí? una paloma y un corazón. sí. ¿Qué es lo que prácticamente me, me representa y simboliza en este momento? ¿A ustedes qué les representa y simboliza en ese momento? Bueno, espero que les haya gustado y les mando muchos saludos, no salgan, cuídense y suscríbanse como siempre les digo al canal, denle muchos likes para tener las notificaciones y los vemos. ¡Hasta luego!